En lo profundo de la tierra, encontró un espíritu. Aún en nuestro tiempo, nos es imposible revelar los secretos de la existencia, como el tema de la vida y la muerte, las dimensiones o la existencia de un espíritu. Siempre hemos creído que los fantasmas son almas de los muertos que quedan vagando en la tierra antes de ir hacia la luz que los llevará a algún otro lugar. Y sobre las posesiones, creemos que son los espíritus de bajo astral o demonios los que pueden atacarnos y poseer nuestro cuerpo. Mucho de esto tiene que ver la siguiente historia y a la vez nada. Es uno de los casos de fenómenos paranormales más extraños que haya visto y que nos hace preguntarnos ¿Quiénes realmente somos? Estás a punto de entrar a mi canal de investigación Oxlack. Esta historia tiene que ver con un pintor y sus extrañas obras Sin embargo en realidad no era un pintor Sino más bien un minero Pero ahora lo explicaré por partes Los artistas generalmente presentan características peculiares en su personalidad Que los hacen diferentes a las demás personas Algunos los llaman dementes y otros genios pero como sea, siempre un artista se distingue. Entender la mente de un artista no es fácil, pues muchos de ellos traen las emociones exageradamente afloradas. Es como si ellos vivieran en la esfera espiritual en vez del plano terrestre. Los artistas son así, en su mayoría desde nacimiento, y otros con el paso del tiempo. Pero tener estas características no se pueden obtener así de momento. Pero hubo un hombre que le ocurrió algo que no se puede explicar. Agustín Lesage nació en el seno de una familia minera a las afueras de Lille en 1987 al norte de Francia. Al quedarse huérfano tuvo que trabajar en las minas desde joven, estando bajo tierra sacando carbón por muchos años. Una tarde de 1911, estando en las entrañas de la tierra, escuchó una voz que le decía claramente, un día serás pintor. A lo que Lesash respondió, Dios mío, esto es del diablo Dirigió la lámpara de su casco hacia el lugar de donde procedía la voz, pero no había nada Al parecer esa extraña voz venía de ningún lado Salió de la mina, se tranquilizó y pensó que aquello solo lo había imaginado Sin embargo, 15 días después, nuevamente apareció la voz que venía del interior de la tierra Augurándole lo mismo Desesperado, Agustín acudió a sus amigos, quienes le aconsejaron que hiciera una sesión espiritista y así lo hizo. Dos mujeres iniciaron la sesión cuando de pronto la mano de Lesage se comenzó a mover sola, escribiendo un mensaje que decía «Desde hoy tú eres pintor». Aquella entidad invisible le hacía saber que siguiera sus consejos, que no tuviera miedo y que no quisiera comprender lo que ocurría que por medio de su mano comenzaría una serie de pinturas que llegarían a ser estudiadas por la ciencia. Las voces que escuchaba lo guiaron para obtener los materiales y comenzar a pintar. Lesage no se resistió más y comenzó a obedecer en todo lo que se le decía. Agustín nunca antes había pintado y de pronto se encontró haciendo una pintura con un lienzo de 9 metros cuadrados. Su mano era guiada por las voces en su primer trabajo haciendo la pintura en una forma similar a las actuales impresoras, iniciando de una esquina y terminando en la otra. «Es como trabajar sin trabajar», solía decir Agustín Lesage, ante el numeroso público que lo veía pintar, entre los que se encontraban psiquiatras, parapsicólogos, pintores, periodistas, quienes observaban cómo Agustín entraba en una especie de trance y trabajaba hasta finalizar la obra por si no fuera lo suficientemente paranormal lo que ocurría, también eran sumamente extraño el estilo de sus pinturas, que eran representaciones monolíticas con temas egipcios y orientales. Entre más pintes escenas egipcias, más cerca estarás de conocer esas tierras, le decían las voces. Y efectivamente, en 1939 tuvo la oportunidad de viajar a Egipto, en donde sintió una inexplicable atracción por conocer el Valle de los Reyes. Y ya estando ahí, un guía lo condujo por el interior de un pasadizo para ver algunas de las sepulturas de los artistas egipcios de la antigüedad. De pronto, al entrar a una tumba, sucedió un hecho extraordinario. Dijo Agustín Lesage, «No puedo creerlo, estoy soñando». A lo que el guía le contestó, «¿Qué pasa, señor?». Ahí, en un fresco, Lesage descubrió una escena similar a la que había pintado 20 años antes. Inmediatamente preguntó por el autor de esas pinturas y el guía contestó que se trataba de un artista llamado Menea en los tiempos de Ramsés II. Agustín se dio cuenta de que la voz que le hablaba y quienes manejaban su mano al pintar podría ser aquel artista egipcio que había muerto hacía más de 3.000 años. Lo que había sucedido con Agustín Lesage había sido un fenómeno de lo que en la parapsicología se llama psicopictoriografía, la facultad de pintar por la voluntad de un espíritu. Facultad mediúnica definida por el maestro Alan Kardec, famoso por sus investigaciones sobre el espiritismo. Este caso está documentado tanto por su origen sobrenatural como por el legado histórico del arte. ¿Cómo pudo ser que un minero de pronto cambiara su forma de ser y sus capacidades para transformarse en un artista de la noche a la mañana? ¿Qué hay en el interior de la tierra que pudo apoderarse de Agustín Lesange? ¿Por qué un espíritu de Egipto se manifestó en las entrañas de la tierra en Francia? Agustín Lesange ¿en realidad tuvo una posesión espiritual por un ser de 3.000 años de antigüedad? ¿O tuvo un trastorno mental que aún no se puede explicar? Como sea, la mejor evidencia de que esto es un verdadero misterio son sus grandes y extrañísimas obras con estilo egipcio, que aún hoy en día se valoran en miles de dólares. Lo eterno es la vida del espíritu, la del cuerpo es transitoria pasajera. Cuando el cuerpo muere, el alma vuelve a la vida eterna. Alan Kardec